Una historia es la que inspira y deja huella, suelo escuchar por ahí. Pero ¿qué pasa con las historias de la gente común como tú y yo? Aquellas que a diario en nuestro corazón guardamos. Hoy te comparto parte de la mía, pues he recorrido el planeta en busca de seguir mi sueño. Y sin importar el tiempo ni los años, sigo creyendo en él. No dejes de soñar. Y crear una realidad en la que te gustaría vivir, he decidido desprenderme de los años que me quedan de la vida de llevar. Las partes todas de mi cuerpo El dolor que nunca ha muerto Cuando dejo de cantar Cuando dejo de cantar La vida toda me parece igual Cuando dejo de cantar La vida toda me parece igual Han pasado tantos años y mis verdades siguen iguales Habré querido renunciar Y has tardado por donde andar, Me he enfrentado a realidades De cuánto vales por el lo que das Pero cuando dejo de cantar La vida toda me parece igual Que todo el día, está y no más No esperes mucho de la vida Que siempre viene, luego se va Cuando regresa no es la misma Y ya tus días no dan Habré querido renunciar y hasta dudado.